Si todos y eh esto eh, vamos a cambiar swinging shieldinger eh. y y no No, ¡Listo, salen guestos, Gotcha. Thanks, you, Mr. Kleiner. He's waiting outside the, the mountain center. Let's see, you, En serio, no sé A ver Sí, debe ser eh. me Un buen dinero Ya, no sabía hablar me ha Esto está. me No podía avanzar. Listo, ahí va muy tentando. Eu não sou só de... Sorte. Sigo, need to get up to the final sign right now! You can really let it rip, bro! There's no such thing as too crazy in my book, okay? You got it! And don't worry, I'll throw in a fat tip if you get me there in a seriously bad fashion. My dad's big time! I'm oh. I mean, what the fuck? what a is a gusto el francés. Bueno, el momento no hay nadie en el chat. Pero porque son las nueve y ocho. Mia, mira. Are casa, aurel... Aquí... en la de auto. voy a quitar un momento de intentar no tocar también voy a de el es el tipo ¡And ¡Oh, Bueno. ahora tomar un taxi. Pagáñenme, okay. doctor. Hey, my man, where are you going? Easy. Fine, oh. your thing, you, man. man. No sé qué, chavo, casa, se escucha bien. Oh. No entiendo por qué... Eso siempre enfrente Nunca exacto No tiene que ser Pero la gente... Esto... Exacto, básicamente Porque... Wait, forget that, something just came No, viste. and, I'm on the play, and I'm on the play No yeah, puedo. I pick up? right now oh, yeah, I that one. Okay, change the plan, vamos a darle una vuelta ahí de... no, I need me right right no, no, no, no, no, Oh, como familiar. Agora você pode isso todos Sure, a on Bueno, menos lo guiado, no? Listo, menos lo guiado. Me voy a tomar un taxi hasta mi casa, que tengo dos taxis y listo. No problem. no, problem. I'll have I one in there in a couple, a couple of minutes. no, tengo algo de me Sorry, sorry Quise hacer unos días en chino de hey, no aaaah Voy a quedar un poco cortadito pero... Okay. Entonces. Ay, okay, onda yo. Wrong, no, on. Qué onda, no me vamos, espera, saco el taxi y sube sí, ah, bueno. Vamos a What's going on? me hacer en? más I'm about to meet up with Michael. You hang out too? I, can't I can't just, just, just this minute. This minute. I a okay. okay it? Caca First caca caca. Caca. Oh? I'm on it. No. Wait, forget that. Something just came up. on, Okay. okay. okay. We speak for pick up. Yeah, I got that. Thanks, Thanks brother. Location, location to be upon GPS. GPS. Okay, change of plan. You're gonna have to get that job to someone else. Okay, I know what you're sorry. Uy. When the drift, entonces el mejor de drift. Asunto historia. <laughs> Tipo en dos años. ¿Qué es esto? Ay, no me sale. Necesito más velocidad. ¡Colchis, KB! ¡No, right ¡Nah! Adelante, ya me Bueno, ya jugar en un golfito. Sí. gente hasta, el, hasta acá en el directo de hoy espero que les haya gustado y nada hasta el próximo